Buenos días mis Curlys, soy Carmen Mange, la creadora de Curly Mange y de LifeMotivationLight.com Life que es una página de motivación, esto ya sabéis que es una página de belleza, moda y reflexión y que soy una activista estética que cree que la belleza o todo lo que tú tienes es importante y que aquello que tienes diferente debes utilizarlo pues como una ventaja en lugar de como algo que te que te bloquea o que te deja fuera de juego, ¿no? Aunque socialmente les parezca diferente o les parezca no normal, como es en el caso de nuestro pelo rizado, eh, yo he aprendido a utilizar mi cabello como una forma de ganarme la vida, una forma, una forma de ayudar a otras personas y decirles que todo lo que tú tienes de especial, aparte de hacerte diferente, te puede dar una ventaja sobre los demás, ¿no? Hoy vamos a hablar de los cosméticos. Hace unos días hice un post sobre los WOW del viernes, que son los cinco productos WOW del viernes, y publiqué el post, pensé, bueno, la gente está todavía saliendo de vacaciones, la gente empezó a la universidad, eh, nuevos trabajos, nuevas parejas, quizás no tengan tiempo para hablar de cosméticos, ¿no? Pero para mi sorpresa, eh, lo que ha pasado es que hay bastante mucha, muchísima gente que me ha escrito para que les hablara un poquito de los productos que me había comprado y, y el resultado, ¿no? Entonces voy a empezar por esta vara de labios que llevo, que es la marca Kiko. Voy a repetir la marca Kiko. Y hablaré por qué me compré esta marca, ¿vale? En lugar de comprarme MAC o Bobbi Brown, u otras marcas más importantes en el mercado, digamos, o las que la gente... Eh, Está más acostumbrada a ver productos para pieles negras, mixtas o morenas, ¿no? Siempre esta página web, pues para todas las mujeres, pero especialmente para las personas eh, mixtas, o sea que son de dos razas o son morenas de piel, ¿vale? Que pues son andaluza también, pueden ir a esta página y alguno de mis productos las va a encontrar que son súper interesantes y le van a ir muy bien. Vale, entonces vamos a empezar por esa área de labios. Esta área de labios me encanta. Primero porque tiene un sistema nuevo que yo no conocía, que es esto. Escuchad. ¿Lo habéis oído? Lo Voy a repetir. ¿Veis? Al cerrar. Es fantástico. Entonces lo abres y sacas tu vara de labios. ¿Lo veis? Es estupenda. Y es un color que es, ¿es un vino. Es un rojo vino. No llega a ser muy oscuro, pero sí que es eh, lo bastante oscuro para que una piel negra como la mía le quede estupendamente. Una piel un poco más clara, pues le sobresalga más, ¿vale? Y el cierre es estupendo porque este cierre es maravilloso. Porque yo tenía un problema con las varas de labios. Y es que siempre se me abrían en el bolso. Sabes que las mujeres llevamos un montón de cosas en el bolso. Se me abrían. Y yo pensaba un sistema para que cuando yo cierre mi vara de labios. O mi pintalabios. No se me, no se me, no se me abra y me manche todo. Y ellos han encontrado un sistema estupendo. Que es a través de un botón. Que tú haces clic. ¿Lo habéis oído? Y cuando lo cierras. Se queda médicamente cerrado. Esto es uno. Me encanta, es el número 128, ¿vale? 128, vale. Luego me compré un corrector, este. Hay personas que tienen miedo a los correctores, ¿no? Este parece muy blanco... Pero luego lo bueno de este corrector es que había dos. Uno que era muy oscuro, compartió al el tono de mi piel, que yo empecé me mirar bien. Pero la maquilladora, y eso me gustó, ya me dijo, no es mejor que lo pruebes y ves la diferencia. No te dejes guiar por el color o porque eres oscura de piel. Y efectivamente, este es un corrector que ves cuando te lo pones, es blanco. Me voy a ir poniendo los productos para que me lo veáis. Y lo que te hace es, aparte de taparte lo que es la... la la ojera, yo me lo di siempre en la parte de arriba también, ¿vale? Te, a ver, vamos a ver, luego se unifica. Yo me lo di siempre incluso arriba para que me quede bonito. Podéis ver la diferencia, ¿veis cómo queda más luminoso? ¿Eh? La, la mirada, el ojo queda como más despierto y ya te daría ese rímel, ¿vale? Vamos a maquillar una parte para que veáis la diferencia. Vale, es un corrector que me encanta, es pequeñito, se puede llevar bien en el bolso y, no, bueno, no ocupa espacio y si hay que elegir un tono siempre un poco más claro que el de tu color de piel para el corrector, para que le sirva, para cubrir, pero también para iluminar, ¿de acuerdo? Tenemos este. Otra cosa que me compré que voy a sacar ahora es una sombra, ¿vale? vale esta sombra que además se me cayó, se me ha roto, disculparme, señoras de Kiko, voy a ir otra vez a comprar una vuestra. Me encanta, me encanta. A ver, Kiko, tengo que decir que estoy, o sea, impresionada porque siempre que me compraba una sombra bronce, o era amarillenta, o era tirando a naranja, pero no llegaba a ser un color cobre para que a mí me fuera bien en, el, o sea, en, en mi tono de piel. Sin embargo, este cuando me lo pongo, voy a coger un poquito... El vídeo no pasa si dura un poco más porque es demostración. A ver si puedo abrirlo. A ver, voy a coger un poquito. Eh, siempre con la... A ver si encuentro mi... Vale. Una brocha. Esta es una brocha de Bobby Brown que cuando yo empecé en lo de esto de bloguear y en lo de, esto de los vídeos, la firma Bobby Brown... Eh, yo fui a decirles lo que yo hacía, fui a ver los productos, de hecho hice un post y todo en Twitter. Me regaló un neceser que aún lo tengo eh, con unas, unas brochas eh, para llevar, o sea, unas brochas de estas que puedes llevar a cualquier sitio. Aún tengo, los tengo todos, tengo este y tengo este, perdóname un segundo que lo voy a sacar, y tengo esta que es para aplicar el maquillaje. Así que señores de Bobby Brown, su brocha es estupenda. Y me ha servido muchísimo. Otro vídeo hablaremos de estas brochas de Bobby Brown, ¿vale? Pero de momento estamos con la firma Kiko. Volvemos así. Entonces, este, este, esta sombra es estupenda. Me voy a poner un poco para que me veáis. Te va a dar luminosidad. La puedes dar incluso... Yo me la voy a veces cuando me queda poquito en la parte de arriba. Quiero que veáis bien la diferencia. ¿Eh? Veis cómo se nota el dorado, no queda blanco, es lo que me gusta, no queda blanco sino que queda bronce y te hace la mirada mucho más bonita. Después de esto me compré, eh, que además tengo que decir que esto fue en Madrid y lo que me encantó es que la chica la, la, la, la que me atendió era súper maja, súper maja, me ayudó un montón, me ayudó a decir los colores, incluso me acuerdo que me equivoqué de sombra y cogí una masa amarillenta porque no me di cuenta, no, cogí una plateada y al volver eh, me dejó cambiarla, pero le dije, no, no hace falta, me dice sí, pero, y me cogí una igual, o sea, la, esta que voy a ponerme ahora, que es la que había elegido, y me quedé la, la plateada porque me dijo, esta luego para darte brillo te va a servir y tal, le dije, vale, vale, entonces, rímel. Este es rímel de Kiko también. Este es un rímel de Kiko que yo tengo un problema que yo no tengo pestañas apenas. Tengo, tengo muy pocas pestañas y luego, tengo, eh, y luego las tengo pequeñitas y no tienen mucho volumen. Entonces, ¿qué es lo que quería? Yo quería un rímel que no solamente me las alargara, sino que me diera volumen y aparte me las hiciera espesas, ¿vale? y que, que no me las dejara pues eh, como suele haber que parece que tengas ahí como un pastiche en el ojo y andaba buscando pues alguna firma que hiciera un producto que fuera eh, barato, con calidad y asequible para las personas que tenemos una economía de momento pues un poquito ajustada ¿vale? y encontré este y, y me ha encantado ¿por qué? porque es un remel que de verdad mira no queda mucho o sea no te queda el típico pegón cuando lo, lo sacas, el cepillo es, es, es muy cómodo Esparzo un pino al cepillo y lo mejor de todo es que como no te queda mucho rímel acumulado en el pincel puedes manejarlo muy bien, para las personas que no son muy hábiles en el maquillaje eh, van a encontrar que ese pincel es perfecto, que van a poder maquillarse estupendamente ¿de acuerdo? puedes estirar aquí y luego la parte de abajo es mucho mejor porque es estrechito Y ya veis cómo mirar esta parte de la cara, ¿eh? ¿Veis? ¿Veis esta parte? Y mirar esta parte, qué bonita. Pues esas son las cosas que me compré. Y luego me compré un pinta uñas que no le he sacado, que lo tomo por aquí. Que esa no sé si la habéis visto. Que es, es un color, me encanta. Porque es un color muy elegante. Sería como el que llevaría una de las princesas, ¿no? La, la, la ¿cómo se llama? La Megan o la Sofía, porque son colores muy suaves, eh, siempre está identificada la aristocracia con la, con la elegancia, con la suavidad, y es un color perfecto para ir a los eventos. De hecho, el día que hice la presentación en mi libro, era uno de los que yo llegaba. Llevaba uno de estos, muy, muy suave, un tono elegante que no llama mucho la atención, pero sí te viste las manos, ¿de acuerdo? Y este es mi otro wow. O sea, ya son cinco productos. Es decir, vara de labios, rímel, corrector, sombra y este y, y el pinta uñas color crema como he dicho este vídeo dura un poquito más porque porque es un vídeo de demostración para que veáis vi, me los productos que yo compré los cinco wows del viernes pasado que aunque me los compré en madrid eh, eh, quería que los vierais hice el post y respondió la gente muy bien les gustó mucho y por eso quería hoy pues eh, estos estas cosas que he comprado y nada esto es todo por hoy estoy no sé estoy encantada de que os gusten mis vídeos ah tengo las noticias que me ha escrito una, una página que se llama influencers que lo que hace es pues, adquirir a nuevos talentos como yo así que estoy muy contenta porque esta mañana me levanté con la noticia que me habían enviado un email como que el, mi web les gusta y que por lo tanto pues mira eh, querían que trabajará con ellos así con post patrocinados y estoy muy contenta y nada pues eso es todo por hoy y nada y ahora vamos a hablar en el próximo vídeo de esto que me encanta y nada un besito disculpadme por lo que es la iluminación porque me dejé ya os dije mi mi, mi lámpara de, de rodaje malabo en teoría tenía que estar ya en la isla, pero bueno, no hace ser circunstancias, me ha impedido estar. Pero digo, no puedo dejar de trabajar porque me haya pasado esto. O sea, una mujer que es emprendedora no puede dejar de hacer las cosas porque hayan inconvenientes o cambios de planes. No, hay que seguir trabajando y luchando, ¿ok? Pues un besito. Os quiero un montón. Eh, ya, entonces, yo, en el próximo vídeo voy a hablaros de esto, ¿vale? Y nada, deciros que llevo unos pendientes africanos, hechos de tela africana, que los compré en lo que es en, en la entrada de los Martínez. Una chica súper maja y me encantaron. Son muy sencillos y son muy elegantes. Y nada, un besito y ya está. Chao.